Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, estimados, hoy tenemos noticias, tenemos novedades. ¿Por qué Nando? ¿Por qué qué es lo que está pasando? Bueno, básicamente chicos, tenemos el primer tanque premium polaco de tier 8. Bien, el CS52 LIS, tanque premium tier 8. Polaco, el primero. Así que eh, lo van a estar, eh, lo van a poder conseguir, básicamente, eh, haciendo una especie de símil maratón, bueno, pero va a ser bastante, bastante cortita. Fíjense que va a estar comenzando el día 28, que si no mal, estoy pensando porque es miércoles 26, jueves 27, viernes 28 de agosto, bien, hasta el 7 de septiembre, ¿ok? Bueno, entonces. Comienza el viernes 28 a las 7 de la mañana eh, y, y estaría finalizando el lunes 7 de septiembre, ¿bien? Eh, así que no, recuerden que este mes creo que tiene 31 días, así que eh, va a ser algo así como 7, 18, 29, 30, 29, son 7 y 3, son 10 días. 10 días clavados. Así que bueno, acá también abajo le voy a estar dejando en la... En la descripción del video, si quieren ver también lo que es el video este que dura, está bueno, pero dura como 11 minutos y medio. Es como una intro de, de, para darle un marco a lo que tiene que ver a esta Simil esta Maratón. Así que bueno, eh, vamos entonces a lo que tiene que ver con el desafío en sí. Conozcan al astuto CS52 lis El CS52 Liz, el primer tanque mediano polaco premium de nivel 8. Claramente se merece el título de Único. Claro que sí, porque es el único, al igual que sus camaradas del nuevo escuadrón polaco de medianos, los húsares alados. El CS52 Lis cuenta con un ángulo de presión de menos 8, característica que le permite sacar el máximo provecho del terreno irregular, es decir, de las hondonadas, montañitas eh, y demás. Su excelente nivel de movilidad le permite realizar ataques rápidos sobre sus indefensas, presas o retirarse a toda velocidad. Para ser un tanque mediano, este depredador premium inflige una buena cantidad de daño alfa y tiene buenos niveles de penetración. Por eso, si les gustan los nuevos medianos polacos, sin duda les encantará el nuevo CS-52 Liz. Muy bien, a ver. Dicho lo dicho, tiene... Acá me dijo que tiene un buen daño alfa y acá me está mintiendo. Mentira, no me mientas No tiene un gran daño alfa Un buen daño alfa sería 390, 440 Pero bueno, no está mal 320 no está mal, depende de la recarga Vamos a ver, así eh, a, a grosso modo Va a ser un daño de 320 eh, Con munición AP Y creo que tiene APCR como munición Munición premium Por decirlo así Ahí medio en polaco, medio en ruso AP, que va a estar eh, viajando unos 900 este no, no, no es un dato menor, no le presten eh, poca atención a lo que tiene que ver con la velocidad del proyectil es algo bastante, bastante importante al momento de estar eh, jugando porque te das cuenta que algunos proyectiles viajan muy, muy despacio a ver, más que nada lo que tiene que ver con distancias medias eh, largas, no? A distancia corta, un disparo es un disparo y punto. Pero cuando tiene que viajar ese proyectil a una distancia larga, no le presten poca atención. Es decir, prestenle mucha atención, ¿no? Porque estoy hablando en negativo. Pero bueno, entonces dijimos que tiene AP con 208 de penetración y una APCR con 252. Y fíjense la velocidad de 1569, de lo más alto que yo he visto en what Porque he visto 1500, 1400, 1300, alguna APCR. Y esta es de 1569 es una... Barbariado. O sea, va a ser un misil. La eh, munición explosiva, la HE, que va a tener unos 53 de penetración y va a estar pegando unos 420 de daño promedio por disparo. Puntos de impacto 1300 dentro del normal de un mediano premium de tier 8. Eh, sí, puede tener menos que alguno, pero más que otros. En promedio está bien. Eh, un Panther 8.8, si no mal recuerdo, tiene unos 1500 puntos de vida Pero el Lance en anda por ahí También cerca de los 1300 eh, Bueno, la mayoría de los medianos está dentro de este rango de eh, HP De puntos de vida Otra cosa, velocidad máxima 50 km por hora eh, Me gustaría ver la velocidad Más que la velocidad en sí, que no me parece mal eh, 20 en reversa, pero quiero saber cuál es eh, su potencia específica Ok, ok Uh, ¿Qué más? Tiempo de apuntamiento 2.3 segundos Va a ser el cierre de retícula La dispersión de 0.36 uh -huh. Ok, tiempo de recarga del cañón Unos 9.6 segundos uh, Lo que le va a estar entregando Para mí un DPM Un tanto corto en DPM Se va a quedar porque es un tiempo bastante elevado de carga Para este uh, Tipo de bueno, hay que verla, igualmente tenés que poner manos de armas, barra de carga, si le pones ventilación y todo eso, lo vas a, más la comidita, lo vas a poder estar bajando seguro, seguramente. Eh, depresión del cañón, menos 7, pero si acá me dijeron menos 8, pues yo estoy mal de la cabeza. ¿Qué puede ser que ya esté mal de la cabeza. Acá decía menos 8 de depresión y acá dice menos 7, me están troleando. Ya empezamos a trolearme y ya me empiezo a tiltear de entrada. Resistencia, camuflaje de 11.8, 2.47 No está mal el camuflaje eh. 11.8 en movimiento y 15 Va a ser un tanque bastante difícil de ver A medianas largas distancias si lo, si lo haces para eso, pero bueno, habrá que verlo Alcance de señal 525 metros Bastante pobrete no Bastante pobre, podríamos decir. No te quedes muy aterrés porque no, no podrás ver la posición de los enemigos, debido a que no es una radio que alcance unos 600, 700, 800 o 900 metros, como otras. Te vas a quedar, o sea, tenés que estar cerca de la primera línea porque si no, sos pollo. Alcanza visión 380 metros. Está dentro del rango, bien. No es un tanque ciego, no es uno de los más mejores podríamos decirlo eh, pero está bien igual está incluso tirando bien se puede mejorar también con eh, unas buenas ópticas ahí tal vez pueden que hace que hiciera que este tanque tenga más visión más pensar que también le tenés que poner conciencia situacional para poder ver más y eh, eso va a aumentar tu, tu rango de vision um... Y reconocimiento, no me estaba acordando de la otra habilidad. Reconocimiento y conciencia de la situación. Puntos de impacto, como dijimos, 1300 puntos de vida. Blindaje del chasis va a tener unos 80. Blindaje de chasis. De paso, los voy mostrando mientras voy leyendo unas fotillas aquí. Eh, 75 de lateral, bien. Y 45 de manera trasera. Vean que tienen esos faldones. Supongo que serán para que las. Municiones hits no puedan eh, penetrarte, es decir que impacten antes de que llegue a dañar a tu vehículo ¿no? Eh, es una buena prote protección contra las municiones HIT. Tengan en cuenta que esto contra las municiones penetrantes como lo es la AP y la APCR No va a servirte absolutamente de nothing Bien, No te sirve de nada Peledaje de torreta, 190 frontal de la torreta, bastante redondita esa torreta puede ser bastante, bastante troll y si va a tener unos menos 7 o menos 8, a confirmar, la verdad es que no lo sé todavía. Eh, probablemente puede que saques alguno que otros rebotes de torret. Eh, aunque yo creo que te van a entrar igual, me parece. Porque no es la típica torreta redondeada. Redondeada, redondeada. Sino como que a los costados puede que con hit un tier de este entre casi seguro. No sé, habría que verlo, pero así a bote pronto me parece que... Eh, puede ser penetrable esa, esa torretilla Potencia de motor, 720 caballos Lo que le da una potencia específica de 19.7 eh, No está mal del todo es, Está dentro del promedio, es normal Es una potencia normal, podríamos decirlo No es que va a ser eh, tampoco flash No es que va a volar el vehículo Tampoco va a ser una tortuga hiperlenta Está dentro de los parámetros normales De lo que es un tanque medio dentro del juego y lo que sí me gustaría ver es una cosa que es el tipo de resistencia al terreno, pero eso es muy importante a veces y la gente no le da tanta bolilla como debería, pero acá no me, no me estaría figurando. Bueno, no importa, no importa. Eh, es, es, es, es algo más yo, porque soy un viejo quisquilloso. Bueno, acá tienen algunas imágenes del de tanque en sí. Bien, chicos, está bastante, bastante lindo. No. Yo creo que deberían intentar sacarlo Si les interesa La rama de los medianos Polacos En general yo realmente si me preguntas A mí en cuál la hiciste, no, yo no la hice No me parece una rama En la cual obviamente Hablo desde mi perspectiva personal ¿No? Y es intransferible Porque es lo que yo creo eh, Sinceramente pienso que es una rama Más del juego, no pienso Que destaque digamos en sí por por ser la mejor o porque está muy, muy OP en algo, me parece una rama más eh, que metieron en el juego. Y bueno, mmm, sí me gustaría tener este tanque por el hecho de que tiene algo especial, tiene como olorcito a nuevo dentro del juego. Eh, y bueno, es el primer tanque premium polaco de tier 8, ¿no? O sea, más que, más que eso. Eh, bueno, a ver, vamos a ver. ¿Cómo funciona? Los jugadores tendrán que completar 10 etapas cumpliendo misiones por maestría o por compromiso en batallas aleatorias. Cada etapa completada... Se traducirá en un 10% de descuento en el precio final del CS52 list Bueno, como hacemos básicamente siempre Como se hizo con el TS5 Como se hizo con, bueno, con un montón de tanques eh, premium Que lo que vas haciendo es completando etapas Y te van descontando 10% por cada etapa que vas eh, completando Y ten en cuenta que al final si completas las 10 etapas Te llevas el vehículo de manera no gratuita Pero sí gratuita no porque estuviste dejando tu... Sangre, sudor, lágrimas y tilteos a veces en el juego. Entonces eh, ten en cuenta eso: que, que lo podés obtener sin tener que pagar algo. Eh, si completan las 10 etapas dentro del periodo del desafío, podrán conseguir el CS52LIS de forma gratuita. Recuerden que no es gratuito, sino porque vos estás dejando tu tiempo y estás jugando al what Bien, es, es un trueque, podríamos decir. Vos, haceme las misiones y yo te doy el tanque. Dice gaming lo que me parece muy muy bien. ¿Por qué? Porque tenés la opción de. Para todos aquellos que dicen que el juego es recontra pay to win. Que esto es una cagada. Porque es win. Si no pagás, no. No, chicos. O sea, tenés la posibilidad de tener un tanque premium de tier 8 recién salido. Del horno ahí de. de, de, de, de, de, de los dibujos, de los planos y demás. Bueno, acá tenés la posibilidad de tenerlo. Eh, ¿Qué tenés que hacer? Bueno, sentar la cola en la silla y jugar. Seguramente calculo que serán misiones de hay que. hay que laburar, ¿no? Para tenerlo. Lo cual, repito, no me parece mal. Si no, todo el mundo, eh, juego dos batallas, yo tengo un tier 8 y sería bastante, bastante eh, troll el juego en ese sentido. Misiones por compromiso y misiones por maestría, como siempre, dividimos en dos. Si sos un pro, vas a tener que laburar menos que si eh, como los... La gente normal como yo que vamos a tener que agarrar pico y pala. Y darle para sacar un poquito de, de, de, de oro a las, a las minas de, de, ahí de, de carbón de, de este tanque polaco. Misiones por compromiso. La mejor opción para los jugadores dedicados y persistentes. Que tengan muchísimas ganas de conseguir el cs 52 lis Las condiciones de las misiones serán diversas. Ok, diversas. O sea, sean variadas. Pero se deberán llevar a cabo usando vehículos de nivel 6-6. A nivel 10 ok de nivel 6 a nivel 10 los jugadores también deberán posicionarse entre los mejores 10 de su equipo según experiencia obtenida al final de la batalla independientemente de si su equipo ganó o perdió eso me gusta me gusta porque el equipo puede perder pero si vos eh, te posicionas entre los eh, 10 mejores de tu equipo según experiencia no tengan en cuenta esto no es solamente el daño sino experiencia eh, obtenida al final de la batalla podrás eh, cumplir la misión y si no tenés la de maestría que es un camino alternativo pero más difícil eh, depende para quién si eres muy bueno en el juego es más sencillo hacerlo por maestría eh, ya repito para los, los normales tenemos que hacerlo por compromiso si completan estas misiones aprovecharán mejor el tiempo pero deberán dejar todo en cada enfrentamiento para tener éxito estas tareas solo se pueden complementar usando vehículos de nivel 10 Ambos grupos de misiones se podrán completar de manera simultánea Ok, se van pudiendo hacer eh, una u otra O haces una o haces otra La que cumpla primero es la que entra para la siguiente etapa, digamos Siempre que se cumplan todas las condiciones Así que no importa cómo progresen a la siguiente etapa Lo que les decía La misión que completen primero se tendrá en cuenta para su progreso de camino a la próxima misión De cualquiera de las dos rutas Misiones por compromiso o misiones por maestría A ver para dar un repasito rápido y para que ustedes tengan idea Misiones por compromiso Obtén un total de 2000 puntos de experiencia base Fácil Esto es muy, muy fácil 650 puntos de experiencia base en una batalla solo con vehículo de tier 10 hmm, Tampoco es tan difícil eh, ¿qué más? Etapa 2 Obtén un total de 5000 puntos de experiencia base Ok, 5000 puntos de experiencia base Bueno, eh... Um... En la experiencia que tiene en cuenta para completar la misión Solo luego que te hayas posicionado entre los 10 mejores jugadores de tu equipo ten en cuenta con vehículos de nivel 6 a nivel 10 Ten en cuenta que tenés que estar entre los 10 mejores jugadores de tu equipo Ya sea derrota o victoria Misiones por compromiso Obtén un total de 9000 puntos de experiencia 17000 Maestría Inflige al menos 4200 puntos de vida de daño en una batalla en una batalla cuatro veces. Bueno, ves, acá tenés que hacer 4200 de daño con un tier 10 cuatro veces. Ok, ok. Además te vas ganando estos premios. Mira, abajo tenés eh, 40% de descuento, un día de cuenta premium, una barra de carga y la directiva. Eh, acá, etapa 5, 28000. Ya tenés créditos, tenés eh, experiencia libre, ¿cómo se llama esto? La... Bueno, el cosito ese es que te da experiencia libre. Después los potenciadores. Después 28000, acá obtén al menos 850 puntos de experiencia base, 13 veces. 28000 puntos de experiencia. Uf, uh, uh, uh. 32000, uh, uh. 35000. 40000 puntos de experiencia. 50000 puntos de experiencia a mano, pero vamos a tener que vamos a tener que laburar negro en serio. Somos pollos. Eh, sin importar la ruta que elijan, ganarán muchísimas recompensas. Entre las que se incluyen créditos, reservas personales, un estilo 2D único para el c 652 Liz y mucho, mucho más. Eh, fíjense que al final del desafío vas a poder <coughs> ganar todo esto. Bien. Potenciadores de créditos, de experiencia, de experiencia libre, de tripulación. Directivas de C, de ventilación mejorada, de. Bueno, todo esto que están viendo. Eh, una barra de carga, una ventilación, el turbocharger, turbo charger, o turbocargador, o turbo, como bien decirle, el tanque, el estilo. Créditos, wow, es que... es de todo, hay de todo, la verdad. Eh, consigan más recompensas. Si son comandantes dedicados y pacientes una vez que hayan completado las 10 etapas del desafío, también tendrán la oportunidad de desbloquear misiones diarias posteriores al, progr al progreso. Ok, ok. En estas misiones conseguirán incluso más recompensas, entre las que se incluyen 14 días de cuenta Premium de Watt y 4 manuales de entrenamiento personal. Mientras más rápido obtengan el CS-52 lis por completar las 10 etapas del desafío, más recompensas podrán obtener en el post-progreso. Las misiones diarias especiales se desbloquean el 28 de agosto, el primer día del desafío. En total podrán completar 14 misiones diarias y 4 misiones adicionales. Todos los, días podrán, todos los días podrán embarcarse en una misión nueva. Eh, podrán ganar un día de cuenta Premium de Watt eh, más. Y no olviden echarle un vistazo a todas las recompensas. Solo pueden completar una misión por día eh, que dejará de estar disponible cuando lo hagan. O sea, claro, si la completas ya está. Dejó de estar disponible. No podrán ponerse al día con las misiones de los días pasados. Esto es importante. Dejaste pasar un día, sos pollo, no vas a llegar al 100% del tanque, tenés que sentar la cola todos los días para jugar y poder sacar el tanque, ¿bien? Así que bueno, acá ya tienen mi apoyo, hay que darle ahí duro a los bíceps y a los tríceps y a la cabeza también hay que pensar cuando se juega el WOT para poder hacerlo de la manera más efectiva y más eh, con mayor eficiencia posible. Las misiones posteriores al progreso se activarán según reglas especiales durante los 14 días siguientes a la fecha de inicio del desafío. Eh, ok. También tendrán la oportunidad de completar cuatro misiones adicionales durante el desafío por planes universales. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ok. List Challenge. Bueno, como siempre chicos, es la típica maratón. Bien, ahí tienen todos los... Eh, cómo va a ser esto y demás. Así que recompensas por las misiones de progreso. CS 52 Liz. Bueno, y acá tienen un montón de cosas Bueno, también todo esto lo voy a estar dejando abajo en la descripción Seguramente um, eh, ¿Cómo es? Para que tengan, por si tienen alguna duda Me lo pueden dejar en los comentarios también Por supuesto, claro que sí, estaré respondiendo Y si no, van a tener aquí el, Digamos, en el portal de World of Tanks La noticia completita Para que eh, puedan evacuar cualquier duda Que les haya quedado Muchas gracias por todo, síganme en las redes sociales Síganme en Twitch, especialmente Que estoy dándole muy muy duro a Twitch Y eh, el otro día estuvimos Haciendo un torneo por 14 días De cuenta premium y pronto se viene Un evento por el 703-2. El doble cañón, premium de tiro 8 Vas a poder tenerlo en tu garaje Pero tienes que seguirme en Twitch Eso es muy importante También sígueme en Instagram, tienen todo abajo chicos como siempre Muchas gracias por todo, cuídense y nos vemos en la próxima Chau chau